...a presentar el primer ponente de la mañana. Tengo el placer de presentaros a Diego Lobo. Diego Lobo viene de Madrid, estudió en la Miami y ha trabajado durante muchos años en el departamento de, Cu de, de cuentas de agencias como Macan, Jonathan Rubicam, JWT o Publicist. Es el responsable de comunicación de Madrid in Love. Ellos se definen como transformadores y creadores de espacios e interiores. Nos explicará el concepto de pop-up y de cómo ha conseguido llevar, llegar hasta donde están ahora. Un fuerte aplauso para Diego Lobo. 6, 7, 8 años. Eh, empezó como un showroom de moda eh, y, fuimos, y fuimos evolucionando y encontramos una herramienta que para nosotros era fácil de implementar y, y bastante, bastante con, con, poco, con poca inversión, que es el mundo pop-up. Os pues he preparado una pequeña presentación donde voy a intentar eh, contaros lo que es Madrid in Love. Eh, y luego centrarnos en lo que es el mundo pop-up. El mundo pop-up, eh, como nosotros lo entendemos, sí que preparado un poquito de, de, de, de teoría, pero también desde el punto, punto subjetivo. Eh, un poco os la como os decía, ¿no? os, la, os la he estructurado la presentación en qué es una pop-up un poco el proceso, los tipos de pop-up los diferenciales, lo que aporta eh, os he sacado un, pequeñas eh, pop-ups que he encontrado por el mundo y luego entraremos en lo que es la pop-up de Madrid in Love que al final no es un modelo eh, como utilizan las grandes marcas eh, sino es más un modelo para nosotros, un modelo de negocio ¿Vale? eh, para nosotros era muy importante eh, el retorno de la inversión. Es decir, para nosotros eh, no era una acción de marketing ni era una herramienta de comunicación, sino que era, era una acción de... Eh, o sea, el objetivo era vender. Teníamos que vender y teníamos que recuperar lo que habíamos invertido. Eh, ¿Cómo lo definimos nosotros? Pues lo definimos como, como una plataforma de venta, lo definimos como, como, como una herramienta de comunicación... Eh, pero al final para nosotros era movilizarse, era, era una intervención. Para nosotros es súper importante eh, el, el llegar a un lugar, eh, descubrirlo e eh, intervenirlo, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué nos da la pop-up? Nos da eh, un contacto muy, muy, muy, muy cercano con, con, lo que es el, con lo que es nuestro posible cliente, lo que es nuestro posible usuario. Es una manera muy, muy, muy, muy fácil de eh, contactar con él personalmente, eh, contarle, contarle nuestro proyecto, nos suele escuchar y nos dedica, nos dedica tiempo, ¿bien? La localización. La localización para nosotros es uno de los puntos más importantes en el sentido de que es muy complicado. En el mundo eh, las pop-up nacieron, o, o lo que tenemos un poco en mente es que nacieron en 2005-2006, ya se empezaban a entender, eh, entonces para nosotros era, era, era, era súper importante el tema de la localización. Cuando empezamos a buscar localizaciones en Madrid eh, no estaba la gente acostumbrada, eh, entonces te ponían muchísimas trabas. Eh, no entendía que fueras a abrir algo durante tres días, o una semana o quince días o un mes. Eh, no entendía el, el propio propietario del local que, que tú quisieras alquilarle un lugar especial y pensaba que, que, que te ibas a quedar o pensaba que... Entonces eh, teníamos grandes problemas. En ciudades como Barcelona esto está mucho más, más aceptado y es todo muchísimo más fácil. Y en ciudades, por supuesto, fuera de España, como es Nueva York, como es Londres, París, etc., eh, es súper sencillo todo esto. Eh, ahora mismo Madrid y eh, ha realizado ya nueve pop-ups, eh, todas en Madrid y una en, en Bilbao. Y ahora mismo estamos planteando el ir a, a, a Londres. En Londres está todo lleno de pop-ups. Todos los locales eh, entienden la fórmula de la pop-up. Y de hecho eh, está el único centro comercial pop-up del mundo. Eh, nosotros Para eso para nosotros fue una gran complicación. Eh, en Madrid, el, el, de hecho, es lo que al final más, más nos ha complicado, el tema de la localización. Y siendo Madrid in Love un estudio de, de interiorismo, de decoración, de lifestyle, eh, nuestra base eh, es la decoración, es, es el interiorismo, como digo, luego la localización es básica. ¿vale? Para nosotros, eh, en general, y cómo se define, según vas buscando por ahí, el concepto de la pop-up es, muy, es muy, muy, muy, muy sencillo, en el sentido de que es abrir, vender y trasladarse. Eh, importante, importante... Es el concepto para nosotros más, más, más en el que nos basamos, ¿no? Es, es, es, es algo efímero. Eh, aparece y desaparece. ¿Qué significa efímero, aparece y desaparece? Es decir, es, es now o never. ¿Eso qué, qué, qué significa para el cliente? Al final lo que generas en el en el usuario, el que va a la pop-up. Eh, le cambias el modelo de, de decisión de compra y sobre todo lo que nosotros eh, un poco ofrecemos, que son piezas de decoración, eh, que hay que pensarlo, que tienes que ir a casa, que tienes que medir, que tienes que ver si te cuadra. Entonces es un proceso de compra eh, eh, pensado, eh, tienes que ir, tienes que volver, eh, mide etc. ¿no? Entonces nosotros lo que generamos, eh, y ahora os doy cifras y datos, pero lo que generamos es eh, una necesidad en el usuario de o lo compro ahora o, o lo pierdo. Eh, muchas de las piezas que ofrecíamos eh, y que ofrecemos eh, son piezas únicas. Entonces eh, el, una pop-up que abre y que cierra, que aparece y que desaparece, eh, al final eh, lo que consigues es generar una necesidad de o me lo llevo ahora o, o lo pierdo. De hecho, nosotros en las pop-ups eh, empezamos eh, haciendo una pop-up pequeñita eh, durante siete ocho días, eh, luego ya han sido 15 días, luego ha sido un mes, etc, etc. Eh, nosotros lo que... El, la mayoría de las ventas eh, las realizamos los, los tres primeros días. Eh, intentamos, ya que nuestro, nuestro, nuestro leitmotiv es, es la presentación, que no se desmonte esa pop-up porque si no perderíamos todo, todo el encanto si de repente se empiezan a llevar todas las piezas, entonces intentamos que las compren y las dejen ahí. Eh, entonces eh, había una afluencia de público tan brutal al principio que los propios usuarios, los propios clientes casi como que se peleaban ¿no? por las piezas. No, no, la quiero yo, la quiero yo. Era como muy gracioso, ¿no? Entonces eh, eso lo que conseguías es que pues en los tres primeros días, como os digo, al final eh, conseguíamos vender casi todo, ¿no? O, o, gran, o gran mayoría, ¿vale? Eh, el mundo eh, pop-up, ¿no? Yo como, como un poco como, como, como, lo, como se entiende, ¿no? Eh, a nivel... A nivel a nivel general, ¿vale? En el mundo pop-up hay miles de pop-up, eh, desde workshops, pueden ser talleres, eh, tiendas, eh, pop-ups de alimentación, concept stores, eh, cosméticos, moda, eventos, eh, automoción y eh, una línea muy interesante que es el mundo de hostelería, el mundo de la restauración. Eh, empiezan a existir eh, bastantes pop-ups y es una onda bastante interesante. Eh, en el mundo de, de alimentación, de hostelería, de restauración, es decir, eh, abres una pop-up con, un, con una excusa o con un concepto. Bien. Eh, os he sacado, os he intentado sacar eh, pop-ups que nos parecieran interesantes eh, a nivel mundial. Bien. Eh, aquí hago un inciso. Antes de seguir, eh, os enseñaré ahora unas pop-ups y luego entraremos en, en, en la pop-up de, de Madrid In Love. Eh, un poco el objetivo eh, de, de, de mi ponencia es, es ser un poquito inspirador y es ser un poquito el, el ayudaros. ¿no? Eh, yo también he estado como vosotros, en un momento determinado. Eh, he trabajado en varias agencias eh, a nivel internacional, multinacional. Y al final te das cuenta de, de, de que si tienes una idea, eh, inténtalo, lúchalo. Para eso la pop-up es maravilloso. es una herramienta eh, que con poca inversión, ya os digo, os ayuda a mostrar vuestra idea, os ayuda a testearla, es fantástico y, y os da un pulso de, de, de, de la situación. Eh, para ser inspirador un poco, ya os digo, con que os quedéis con, con varios conceptos y un poco mi mensaje es eh, intentarlo, intentarlo. Eh. Una pop-up se puede hacer eh, en cualquier local de la esquina, en cualquier lugar. Lo que necesitáis es un concepto, necesitáis una idea y necesitáis un poquito de trabajo y una excusa de, de, de comunicación. A partir de ahí os puede abrir... A nosotros el mundo pop-up al final nos, nos ha dado la posibilidad de estar hoy donde estamos, ¿no? que con, con un modelo sostenible. Eh, ha sido muy lento, pero, pero muy interesante. Eh, os muestro así para, para un poco romper, para hacerlo un poquito más ameno, eh, diferentes pop-ups. Esto es una pop-up que, que abrió la marca Uniqlo, eh, en nueva York, eh, lanzaba una nueva una nueva línea de, de ropa más clásica y la metía en unos cubos eh, tipo, tipo joyería. Eh, intervenía una plaza, metía un par de, de, de, de estructuras eh, arquitectónicas y conseguía que eh, todo, el, todo el paso de, de, de público, todo lo que era... La atención, eh, acercar tu producto y lanzarlo. Las grandes marcas, ¿para qué, para qué utilizan las pop-ups? Pues utilizan para un nuevo lanzamiento eh, de una marca de ropa, para una excusa de comunicación, para un hito, para un aniversario y al final es una herramienta de comunicación más. ¿Qué consigue la pop-up? Eh, consigue romper un poco con todo y consigue consigue gran, gran dinamización, eh, consigue un gran publicity y sobre todo un, una publicidad eh, a coste muy barato, eh, es decir, ya de por sí es contenido, ya de por sí eh, los medios necesitan contenido y ya de por sí es una noticia, es algo noticiable. bien eh, Esto es un bar que abrió Hermes, también en, en, en Nueva York. Esta es una bar que me parece muy interesante, la revista Wired, eh, y lo que abre es algo totalmente diferente a la revista, totalmente eh, contrario, no contrario, pero... pero, pero sin, no mete lo que es la revista, sino que eh, abre una, una tienda de electrónica y a partir de ahí eh, eh, consigue sus su, su, su publicidades, sus relaciones públicas, eh, les das un servicio más a, a lo que es a lo que es todo tu, todo tu cliente una de las marcas o las marcas que, que, que más están haciendo pop ups en el mundo pues son las marcas, por supuesto las que tienen grandes presupuestos pero eh, una marca interesante por ejemplo es Adidas. Adidas realiza diferentes pop ups de, eh, con diferentes conceptos desde, desde unas que abre por ejemplo en Alemania, en Austria o, o en Suiza con, con muchísimo glamour, cambia todo lo que es la parte deportiva, le mete mucho encanto, hasta eh, una caja de las Stan Smith eh, en el centro de una ciudad y todo el interior de, de, de, de la caja al final son las Stan Smith clásicas, zapatillas blancas y es al final una acción de comunicación. Todo esto se acompaña siempre de eh, inauguración, DJs, etc., cada uno como lo quiera plantear. ¿vale? Estas son las que ha abierto en Alemania. Como veis es totalmente diferente, le da todo, se acerca un poquito más a Luxury. Eh, esta es una con una excusa eh, en Londres eh, con Jeremy Scott. Jeremy Scott saca una línea de, de zapatillas de, de, de Adidas y aprovechan y abren una popa. Como veis es una tienda, que no, no, no, no, no es un gran centro comercial ni es nada, es una tienda, la tunean eh, y... En el interior muestran eh, diferentes piezas la colección de Jeremy Scott. Jeremy Scott es un diseñador eh, bastante famoso en los últimos años eh, y con motivo de, de los jóvenes diseñadores en la segunda edición eh, de, la, de la Fashion Week de, de Londres en el 09 Adidas, eh, como excusa de comunicación, eh, le contrata y saca una línea. Eh, una pop-up diferente como puede ser una app una caja de, de cartón en, en una plaza exactamente igual en Nueva York. Nike, Nike eh, con motivo de eh, una edición limitada eh, de LeBron James eh, monta una pop-up espectacular con eh, audiovisuales, con imágenes, con música y al final lo que intenta transmitir es toda esa esencia que tiene su línea de, de, de, de marca, su línea de LeBron James, la edición limitada, lo intenta aderezar con todo lo que para ellos es el espectáculo, la NBA, Lebron, etc, etc, etc, ¿no? Como veis, eh, se gastan grandes, grandes presupuestos. ¿Por qué? Porque les da una repercusión brutal, ¿vale? Eh, marcas de coches, por ejemplo, automoción, eh, las marcas un poquito más, más punteras en este sentido, más tendencia, como pueden ser Mini, como pueden ser Fiat, pues al final eh, mostrar una edición limitada, mostrar el lanzamiento del Fiat 500 o del nuevo Mini eh, junto con merchandising, junto con memorabilia, etc, etc, etc. Al final lo que generas es un, una, una, un universo, una pequeña esencia dentro de lo, que, de, de lo que es su marca, incluso para marcas tipo Mercedes, como es en este caso una marca mucho más convencional que intenta, eh, como estáis viendo todos con las campañas de publicidad que están haciendo, acercarse a un público diferente o, o, o renovar su público antiguo que tenían con los nuevos modelos. Esta es una, una, una, una tienda eh, de ropa y ellos la intervienen y la convierten en el centro experiencial de Mercedes para el lanzamiento del nuevo CLA etc. etc les ayuda a eh, personas diferentes o a clientes o usuarios eh, que a lo mejor no están eh, muy, muy, muy, muy cercanos a la marca, no entienden muy bien los valores o los atributos, les ayuda a poder mostrárselo y, a, y a, sobre todo para nosotros es súper importante eh, el contacto con el cliente, al final el objetivo es vender, etc., hay un montón de campañas de publicidad, medios online, offline, etc. El día que tú estás con el cliente cara a cara y le puedes mostrar y le puedes enseñar y le puedes hacer que toque el producto, etc., etc., etc., eh, ganas muchísimo, ganas muchísimo y son contactos de máxima calidad que no los podrías conseguir de, de, de, de otra manera ¿bien? el Fiat 500 abre una pop-up store en Milán eh, grafitea ciertos ciertos coches mete todo lo que es su merchandising y al final es pues, lo que os digo no, una, una muestra más allá esta es una copa que me ha parecido muy interesante, eh, es de unos relojes y al final, eh, bueno, pues se alían o, o se aunan con, con un partner, con un diseñador y hacen una intervención, meten los relojes, hacen una intervención de iluminarias, meten los relojes en, en jaulas, es una presentación diferente, es un lanzamiento nuevo de marca que consigue repercusión. Bien. Beach Stores... En cualquier lugar se puede abrir una, una pop-up. El bar cerrado de la esquina, eh, la casa o el, o el, o el, o el sótano de, de la casita en el campo. O sea, cualquier cosa vale. Eh, hay que conseguir comunicarlo, hay que conseguir ofrecer algo diferencial y hay que conseguir eh, ese tráfico. Esto, esta esta pop-up la han realizado en Australia. Eh, es una pop-up eh, todo relacionada con, con el mundo chef, con el mundo culinario. Y bueno, pues como veis hay desde pop-ups pequeñitas en un contenedor o en una caja de cartón, todo válido, hasta eh, grandes, grandes, grandes eh, estructuras. Luego entramos en lo que, lo que están utilizando muchísimas marcas de, de, de, de moda, de alta costura, eh, Chanel, Dior, Hermès, etc. Para ellos es importantísimo, todos los años están lanzando diferentes colecciones y eh, en este caso esta que os he traído eh, me parece interesante porque es una asociación de Chanel con Colette. Eh, de, en París eh, lo mismo, en la Semana de la Moda, y se asocian dos conceptos tan difer bueno, no diferentes, no diferentes, pero, pero diferente estilo, como puede ser Colette, y Chanel, se juntan, aunan, aunan valores eh, y al final muestran eh, algo algo diferente. Esta es una pop-up que lanzó GAP, eh, me parece muy interesante porque tiene concepto, porque tiene concepto detrás, que al final es lo que le da un poco de, de historia a todo esto. ¿no? Eh, en el año 1969 es cuando GAP eh, se lanza, fue un año súper importante, eh, el primer paso en la luna 500.000 personas en Bustock un poco la revolución y aparece una marca como SGAAP en el 9 en 2009 en el 40 aniversario de GAP eh, abren una pop-up. Abren una pop-up durante 19 días y 69 horas. Eh, ya empieza a ser, empieza a ser interesante. Ya esto empieza a tener contenido. Y contenido sobre todo para medios. Todo esto eh, lo asocian, celebran su lo que es el 40 aniversario. Y toda la temática interior, toda la temática de la pop-up, además de lanzar o de reeditar re diferentes eh, líneas de ropa que tenían inicialmente en esos años, le dan un concepto eh, 1969, hippie, etc, etc. Te da una excusa, te da un contenido y al final pues es algo que, que funciona muy bien. Vale. vale. Madrid in Love. Vamos a entrar un poquito en lo que es Madrid in Love y a ver si os, os, os intento hacer una especie de, de, de, de background, una especie de, de, de, de visual de todo lo que es Madrid in Love. Empezamos por, eh, para nosotros lo que es Popa Vestor. Hay diferentes tipos de Popa Vestor. Eh, al final hay diferentes namings. Eh, como os digo, todo lo que aparece y desaparece es una Popa Store. Para mí la Popa Vestor, para nosotros, lo que dice, se diferencia de otros tipos de... Namings que les dan, eh, es el contenido que le damos, es la esencia, es, la, es, es, es, es algo, es un concepto, eh, es una temática. ¿vale? Eh, nosotros normalmente hacemos dos pop-ups al año, hacemos una en verano y otra en, en invierno, otra en navidad. Y luego, según vayamos viendo, con diferentes excusas. Hemos hecho nueve pop-ups en Madrid, hemos hecho una en Bilbao, como os digo, estamos pendientes de ver si, si salimos fuera. Y también hemos abierto una línea de, de pop-ups, eh, lo que nos ha permitido abrir un restaurante... Eh, ya os digo, empezamos probando escenas clandestinas. Eh, nos funcionaban muy bien eran, eran cenas exclusivas eh, las hacíamos en diferentes espacios ahora os enseñaré fotos y al ver que el testeo que hicimos al ver la aceptación que tenía eh, decidimos lanzarnos al mundo hostelero y una de las ramas que tiene Madrid In Love pues es, es un restaurante Madrid In Love no es solamente pop-ups al final Madrid In Love también eh, sobre todo son proyectos a lo que nos dedicamos a hacer proyectos tanto de tiendas como de restaurantes como de hoteles como etc, etc, etc ¿Mundo pop-up? Pues nosotros nos hemos encontrado con muchas cosas. Eh, al principio, cuando abríamos la pop-up, había muchos clientes que venían y te decían eh, esto es un mercadillo, esto es un outlet. No, esto no es un mercadillo, esto no es un outlet, es, es una pop-up. Eh, ah, pues yo tengo... A principio era curioso porque os cuento un poco la historia rápidamente. Madrid y Love empezó como un showroom de moda. Eh, lo que nos pasaba es que todos los clientes que venían al showroom de moda les encantaba el mobiliario que había en ese showroom de moda Ese mobiliario era un mobiliario hace 5 o 6 años eh, vintage, industrial, retro eh, y en España no había, en España había 2 o tiendas estaba muy caro, algo que estaba totalmente... Eh, generalizado en otros países como es Francia, como es Bélgica, como es Holanda, como es Inglaterra, en España no existía y nos dimos cuenta de que había una necesidad, que había una necesidad de traer ese tipo de, de, de piezas. ¿no? Eh, ¿Qué nos pasó? Pues dijimos, vamos a por ellas y como os lo cuento, nos montamos en un camión, lo llenamos y lo trajimos. Eh, y una vez que estábamos en Madrid, dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Dónde lo vendemos? Lo ponemos en una plataforma online, no son muebles, nos pueden vender online. Eh, abrimos una tienda fija, pero si esto no sabemos ni si va a funcionar. Y decidimos abrir durante 10 días eh, un pequeño espacio. Eh, debo decir que fuimos los primeros, que hicimos una pop-up. Yo sí que, las, sí que las habíamos conocido más a nivel marca. Y, bueno, pues eh, utilizamos ese modelo. Eh, sí que es cierto que la primera pop-up la abrimos en... Para nosotros era importante el, el, el barrio, la localización. Lo abrimos en el barrio de Salamanca eh, por el tipo de público. El tipo de público al final que la crisis no le afectaba, que tenía, que tenía presupuesto. Y, eh, casualidad o no casualidad, lo abrimos justo al lado de la feria más importante de decoración en Madrid, que es decoración. ¿Qué conseguimos con ello? Todo el tráfico de la feria de decoración pasaba por nuestra pop-up. Eh, ¿Fue uno de los éxitos? Sí, fue uno de los éxitos. Eh, ¿Qué nos permitió que nos conocieran? Eh, como os digo, se vendió todo en dos o tres días. Eh, alucinamos tanto y dijimos vamos a por, otro, a por otro camión. ¿Qué hicimos, qué hicimos, tan, qué hicimos importante, creo, en esa pop-up? Eh, conseguir una buena base de datos. Es decir, toda la persona que pasaba eh, le dábamos un trato muy personalizado, le pedíamos el mail... Eh, si le interesaba. Y eso nos permitió a futuro seguir manteniendo un contacto con ese cliente, con ese usuario y seguir contándole un poco nuestras historias. A continuación fuimos abriendo, la siguiente popa fue más grande, la siguiente más grande, la siguiente más grande, y nos permitió salir del barrio de Salamanca e irnos a otros barrios porque ya teníamos un, un, una base de datos importante y teníamos unos, unos clientes importantes que iban a vernos, que, que, que, querían, que querían vernos. Al final lo que se ha convertido en la papá de Madrid in Love es un hito. Es un hito que todo el mundo, eh, bueno, pues está esperando que... que, que que llegue en, en, la, en las dos fases que tenemos, ¿no? En verano y, y en Navidad. Sí que es cierto que hemos sido súper, súper estrictos eh, en cuanto a prostituir nuestra marca, por decirlo de alguna manera. Es decir, hemos sido súper serios. Eh, en el momento que empezamos a tener una base de datos de 15.000 personas súper pro, en el momento que empezamos a tener 15.000 followers en Facebook, en el momento que aparecemos en todos los medios, en blogs, etc., Todas las apariciones en medios que hemos tenido, eh, no hemos pagado nada, absolutamente nada. Ha sido todo contenido, ha sido todo porque interesaba el contenido, porque interesaba la noticia, porque tenía rollo, como dice, como dice Naroda Quirós, que es la, la, la directora de, de Madrid in Love, y Juan Luis Medina. Eh, al final... Eh, todo eso nos ha permitido el, el, el, el, el tener una marca, una marca seria, una marca eh, con, con sentido, una mini full brand en el sentido de eh, eh, no vale todo hay que ser un poco serios y responsables con todo. Eh, han venido marcas importantes, con grandes presupuestos, eh, queremos eh, asociarnos con vosotros, queremos eh, poner eh, nuestra marca al lado vuestro, queremos que pongáis en Facebook eh, pop-up buy, etc. Y la verdad es que, eh, incluso con sufrimiento, porque no hemos tenido grandes presupuestos, eh, no queríamos hacerlo y eso nos ha permitido hoy estar en donde estamos, eh, algo sostenible y que nos permite vivir. Y nos permite seguir creciendo y hacer cosas, cosas interesantes. Eh, para nosotros es súper importante viene una marca de zapatillas, eh, queremos eh, hacerla con vosotros y colaborar con vosotros. Y bueno, preguntas tan básicas como dónde fabricáis, eh, con quién fabricáis, fabricáis en China, con niños... Eh, no me vale, no me vale, no nos vale. Eh, hay que ser un poquito no vale todo o, o intentamos defender el no vale todo eh, en este sentido, ¿vale? Y eso al final, eh, siete o ocho años después, eh, con muchas dudas que teníamos al principio, nos, nos ha dado la razón. Eh, hay, que, hay que creer en, en tu proyecto y no vale todo. Eso es importantísimo. vale ¿Qué beneficios para nosotros tiene, como os decía al principio, eh, una pop-up eh, respecto a lo que es una estructura fija o, o, o otras otras plataformas. Tiene unos costes mínimos, al final, en nuestro modelo, ¿eh? No os hablo de lo que es una gran marca con grandes eh, desarrollos, con gran, gran espectacularidad, con celebrities, con grandes acciones de comunicación para nosotros. Tenía unos costes mínimos. Era muy mediático, era muy fácil de comunicar. Eh, sobre todo, era un test. Eh, era muy test, es decir, cuando hemos intentado pasar de, de un tipo de, de, de, de pieza de decoración, como os digo, el vintage, el vintage o industrial o, o el retro, eh, algo un poquito más, más provenzal o más, o más novedoso o, o más actual, pues nos permite testear y nos permite ver la, la aceptación que tiene. Ahora estamos incluso produciendo ciertas piezas para nosotros mismos, con nuestra marca, pues nos permite testear a, a coste muy sencillo. Eh, es una rápida ejecución y sobre todo tiene una rápida respuesta, eh, en el momento lo ves. Y luego, como os digo, herramienta para probar, para implementar ideas, para cualquier tipo de inquietud. Un poco cuando estaba trabajando la presentación eh, me salían cosas, ¿no? Eh, diferentes pop-ups eh, para cada idea o diferentes pop-ups para cada estado de ánimo. Un poco lo que os transmito es cualquier idea que tengáis, eh, ya sea... Eh, conceptual, ya sea de producción, ya sea de producto, ya sea de lo que sea, ya sea de música, ya sea de yoga, de lo que sea eh, bueno, eh, desarrollarlo un poquito, implementarlo y mostrarlo al mundo la gente está ávida, de, de las personas están ávidas de ver cosas nuevas, con gusto, con, con, con alegría, con trabajo y de verdad no, no, no tengáis miedo ¿no? De, de, de probar y de intentar, es un poco mi, mi gran mensaje aquí eh, y luego lo que es muy importante, si ya tienes una clientela para cuidarles, para ofrecerles algo diferente eh, el mundo pop-up está asociado a un precio reducido, sí, eh, de, debería tener un precio, un precio diferente al que tendría en una, en una, en una estructura eh, convencional, pero también a lo mejor eh, se puede asociar ya no solamente al precio, sino a una nueva línea, a una nueva idea, algo diferente, ¿vale? nuestro para lo que es eh, implementar una pop-up y ahí os, os, os veréis un poquito lo que es la, la, la historia. ¿no? Primero empezamos con una inspiración, eh, una inspiración eh, de cualquier tipo, eh, puede ser una inspiración de temporalidad, de verano, de navidad, puede ser una excusa de comunicación, puede ser eh, Halloween, puede ser, eh, eh, no lo sé, una festival eh, hippie o lo que sea, ¿no? puede ser, cualquier cosa te puede servir para, para vestir todo ese concepto. Eh, ¿Qué hacemos? Lo visualizamos. Eh, le dedicamos muchísimo trabajo a esa parte inicial de, de, de, de, de inspiración. Lo pintamos, eh, buscamos referencias, eh, intentamos eh, eh, plasmar esa pop-up eh, antes de ejecutarla, ¿vale? Es súper importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a verlo, nos ayuda a realmente ver si, si va a funcionar. Eh, decidimos el concepto, e intentamos buscar un mensaje eh, y a partir de ahí sí que empezamos a hacer números. Para nosotros, eh, ya os digo, no, no, no tenemos soporte detrás de grandes marcas, somos nosotros y el presupuesto es importantísimo. Y ahí tomamos la decisión. Ha habido casos en que hemos eh, encontrado una idea muy interesante, hemos eh, ido a realizar la pop-up y cuando hemos visto eh, el presupuesto eh, no la hemos realizado. Eh, aquí nos encontramos con muchas variables desde desde los días de apertura con unos costes fijos hasta la localización hemos tenido eh, diferentes costes de localización eh, desde muy poco dinero hasta mucho dinero y a lo mejor una de esas variables al ver eh, que no iba a ser sostenible eh, no nos lo podíamos permitir aunque pensáramos que la idea era maravillosa y que iba a funcionar y que a lo mejor a largo plazo nos iba a dar más rentabilidad pero no nos, no nos lo hemos podido permitir es en el caso un poco en el que estamos ahora de irnos fuera eh, no nos podemos permitir el irnos fuera solamente para abrir mercado o para, o para lanzar la marca, si no conseguimos eh, el retorno de la inversión totalmente. En mercados que no los tenemos controlados, eh, el riesgo quizás no lo podemos asumir y no, y no lo realizamos, preferimos no realizarlo. Como os decía, eh, se marcan objetivos, tienen que ser objetivos muy claros, muy realizables, tienen que estar marcados temporalmente y se tienen que valorar. Eh, lo mismo la localización eh, la localización, ya os digo para nosotros, al ser eh, un estudio de interiorismo, al ser lifestyle, al ser decoración es súper importante eh, entonces no nos vale cualquier local eh, hemos estado en un montón de locales, hemos estado en un local en Fernando VI maravilloso que era una antigua fábrica de carruajes eh, de hermanos eh, La Marca eh, donde nos ha permitido hacer grandes intervenciones, eh, algo espectacular. Y eso lo que nos ha permitido era eh, esa, esa repercusión mediática al final. Eh, el estudio de las diferentes variables, eh, como os digo, lo que es la, la estación, la zona, el lugar, el barrio, etc., eh, la búsqueda de producto es decir, nosotros no, no tenemos el producto aquí, eh, una vez que decidimos sí que tenemos una stock y ahora sí que tenemos una tienda fija en el rastro y etc pero eh, cuando hacemos una pop-up eh, tenemos que ir a buscar ese producto y ese producto en España no existe eh, ya os digo, una de las también las variables importantes para nosotros o uno de los de las conceptos importantes para nosotros es que esa búsqueda de producto eh, lo realizamos personalmente nosotros lo elegimos personalmente nosotros al principio lo transportábamos nosotros, la cosa va cambiando gracias a Dios eh, pero es súper importante ese cuidado eh, exquisito por, por, por, por el producto que vas a mostrar ¿qué pasa? Eh, que cuando viene un cliente y encuentra una lámpara o una silla tolix de la revolución industrial francesa con 50 años de vida, eh, tú sabes dónde la has encontrado, a quién se la has comprado te explica la historia, te da la posibilidad de poder explicarle al cliente y al final le estás dando un valor añadido a todo esto, no estás comprando una silla de Ikea o no estás eh, comprando una mesa de cuatro metros eh, de madera ETC industrial que ha estado en una fábrica de no sé dónde, ¿no? Eh, nos, hemos llevado, nos hemos llevado de balas completos de una antigua carnicería belga. Eh, bueno, pues cuando eso lo, lo sacas de, de, de esa carnicería, lo muestras aquí, lo descontextualizas un poco y lo puedes explicar, eh, le da mucho más valor. Y la persona que se lo lleva, se lleva una historia a casa. Entonces, al final, eh, todo eso construye. Y, y, y te ayuda te ayuda a, a funcionar y al final eh, y eso ya es por la parte que más a mí me toca eh, bueno pues eh, la parte creativa la parte de plan de comunicación la parte de mensaje la parte de un concepto de visuales de diferentes ejecuciones y con los medios que tenemos sobre todo ahora gracias a dios con las redes sociales y con el mundo online y por el mundo blog pues, pues nos da mucha más facilidad sí que es cierto que necesitas un material necesitas un material al principio lo que nos pasaba es que lo realizábamos nosotros nosotros no somos creativos eh, eh, y, la, y teníamos buenas ideas pero nos costaba mucho plasmarlas en, en papel y, y mostrarlas eh, con el tiempo pues poquito a poquito pues hemos ido trabajando con diferentes creativos ahora veréis un poquito la evolución de la evolución de, de, de la marca no de madrid, in, de madrid in Love. tanto a nivel visual como a nivel vais a ver grandes saltos en cuanto a lo que han sido las primeras ejecuciones las primeras intervenciones eh, tanto a nivel ejecucional y producción y, y, y decoración como a nivel creativo ¿no? se, se va notando se va viendo Bien. Eh... La primera popa como os decía, fue en, en, en mayo, fue en 2000. 10, no fue en 2010, fue en 2008, perdón fue en Velázquez, hemos realizado nueve pop-ups eh, la evolución comenzamos como os he dicho con una mini pop-up y a partir de ahí hemos ido, hemos ido produciendo pop-ups todos los años eh, al final ha habido en algún año o en algún momento que no nos ha venido muy bien tanto a nivel presupuesto como por otros proyectos y siempre hemos intentado el no fallar, el no fallar al cliente y mostrarle. Empezamos con una pop-up que era monomarca, como era, que era Madrid In Love, pura y dura y hemos ido evolucionando y las dos últimas ediciones estamos haciéndolo, eh, las realizamos con eh, varias marcas eh, ¿por qué? bueno pues básicamente porque los costes eh, se reparten pero sobre todo, sobre todo, sobre todo porque le estamos dando un valor añadido al, al cliente al final para nosotros es importantísimo, lo más importante es el cliente y no solamente le muestras o le, le muestra enseñas lo que es Madrid in Love sino que marcas afines a nosotros eh, que las seleccionamos nosotros eh, recibimos todos los días un montón de peticiones pero las seleccionamos nosotros marcas que creemos que están eh, dentro de nuestra línea de, de, de pensamiento las mostramos a se las traemos al cliente y se las mostramos porque creemos no por vender más no nosotros, eh, hay varios modelos de pop ups pues nosotros no cobramos a las marcas no nos llevamos porcentaje de marcas únicamente compartimos los gastos los gastos de localización y los gastos de montaje ya está eh, porque creemos en eso y eso nos ayuda al final eh, repartimos repartimos éxitos y bueno pues eh, ajustamos un poquito los, los, los costes nada más ¿Vale? Y ahora sí que os voy a empezar, bueno, un poquito los, los datos así, un poquito la pequeña fichita que os había hecho, de nosotros tenemos, eh, somos una marca pequeña, eh, Madrid In Love, eh, somos pocas personas, eh, realmente eh, son Narva Quirós y Juan Luis Medina, Narva Quirós como directora de financiera, de gestión, etc. etc y Juan Luis Medina que es el, el interiorista, el creativo. Eh, y luego tenemos pequeños colaboradores, dos, tres, cuatro personas. Eh, somos una marca pequeñita y tenemos una web, una web sencillita, donde tenemos pocas visitas. Tenemos 600 visitas al día, 700, 800 visitas al día. Eh, importante o interesante lo que nos gusta, el tiempo que están dentro de, de, de la web con nosotros, están en una media de 2,40. Eso para nosotros es súper interesante porque y luego cuando ves un poco el, el Customer Journey, un poco cómo va viajando por la web, eh, lo que le interesa y dónde se para y etc. etc ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando abrimos pop-up, de repente eso se multiplica de, en el 300%, eh, con, tenemos un pico importantísimo. Bueno, pues es volver a estar en la mente del consumidor, eh, que, no se te, que no se olvide de ti. Es una excusa para volver otra vez a, a contarle, a, a decirle estamos aquí, hemos evolucionado de esta manera. Eh, empezamos con, como todos, con un follower que somos nosotros, o dos followers en Facebook, y ahora estamos en 14.000. Eh, todos los días hay gente que nos sigue y que se apunta y me gusta y etc y etc para nosotros es una plataforma muy muy muy interesante porque nos permite mostrar no solamente lo que hacemos sino lo que nos gusta inspiraciones inspiraciones de cosas que vemos ese lifestyle ese un poco ese concepto general que estamos planteando que para nosotros es lo más, una de las cosas más valiosas que tenemos eh, a nivel comunicación y a nivel contacto con el cliente lo, los 15.000 personas que tenemos en la base de datos esta base de datos la hemos conseguido pidiendo el mail a cada persona que pasaba por nuestra pop-up eh, diciéndoles si le interesaría dejar, dejarnos su mail, al principio lo pedíamos personalmente, ¿te importa dejárnoslo? porque era tan importante generar ese universo para nosotros ahora ya pues, a nivel, a, a base de carteles o a base de tal, que nos permite? nosotros hacemos dos newsletters al año, nada más cuando tenemos la pop-up, no braseamos al usuario, no le contamos no le vendemos, no le decimos eh, somos escrupulosos en eso porque creemos en, en, esa, en esa filosofía un poco vale eh, tráfico o público que van a las pop-ups pues tenemos una media de 500, 600, 700, 800 personas eh, diarias, eh, pueden llegar a pasar 10, 15, 20 mil personas. Eh, se han llegado a convertir algunas de las pop-ups en centro de reunión. Eh, hemos, ponido, hemos puesto perdón, diferentes, diferentes... como tengo, un, tengo dos peques de uno y tres años, pues ya cojo palabras suyas también. Eh, hemos puesto diferentes servicios, tipo hostelería, tipo restauración, eh, pequeñas placitas, eh, zona de juegos de niños. Eh, al final, bueno, pues se han convertido a veces en verano, el sábado y el domingo en el centro de reunión y, y, y va gente eh, porque le gusta el espacio, porque le gusta el ambiente, porque queda con sus amigas, con sus amigos y bueno, pues no va a comprar, pero va a estar con nosotros y para, eso nosotros, para nosotros eso es súper importante. ¿vale? Bien, os voy a enseñar un poquito de creatividad y os las voy a intentar ir contando en función de según lo vamos viendo, ¿vale? Bien, esto es una, una creatividad eh, que intentamos... Eh, vamos haciendo diferentes creatividades eh, es una inspiración, la sacamos de, de, pues de algún blog de alguna inspiración, de alguna historia eh, y, y y la verdad es que refleja mucho, mucho, mucho refleja muchísimo lo que es lo que es nuestro nuestra filosofía, ¿no? Un poco. Eh, pequeñas cosas con, con, con mucho cariño, al final, ¿no? Eh, esto que veis es una creatividad inicial, lo veis en, en colores y todo, ¿no? Eh, esto, esta fue hace, hace muchísimos años, hace 5, 6, 7 años, eh, ya veréis cómo va evolucionando. Y este es uno de los carteles eh, que, que, que teníamos en una de las pop-ups, eh, síguenos en Facebook. Como veis, nos lo hacíamos todo, nos lo guisábamos todo y nos lo construíamos todo eh, al principio. Eh, pasamos años duros, eh, inicialmente y, y bueno, hay veces que seguimos con, con, con esas durezas, pero, pero, pero, pero va evolucionando y va evolucionando bien. Nos encantan los neones nos encanta el, el In Love. Eh, ¿Por qué el nombre de Madrid In Love? Bueno, porque somos de Madrid, porque somos enamorados de Madrid y porque, ya os digo, no, pues, pues Madrid In Love. Un día nos preguntó una agencia ¿por qué Madrid In Love? El, el nombre es espectacular. Bueno, pues son esas casualidades de la vida. Eh, nos gustaba. Vimos un nombre, eh, no os voy a decir ya más, porque si sí, no desvelo demasiado. Y lo adaptamos, lo adaptamos a Madrid. Somos somos de Madrid, Madrid, Madrid, de, de, de los Austrias, vamos. Y nos encantaba Madrid y nos encantaba el, el enamorado de Madrid, ¿no? El Madrid in love. Eh, desde el principio intentamos trabajar los neones porque, porque nos gusta mucho. Aquí veis una muestra de creatividad. Eh, si veis la primera creatividad de, de la izquierda. Eh, la construimos nosotros, o sea, pero así, con, con, con, con recortes, eh, hicimos una foto y esa fue nuestra primera, una de nuestras primeras pop-up. Hicimos otra pop-up eh, tres, cuatro años después, después eh, de niños, eh, de babies. Y ya veis como la evolución un poco, eh, a nivel creativo, pues, pues va mejorando, ¿no? Tiene, tiene, tiene otros visuales y tiene otra, otra información y tiene otro empaque, ¿no? Otra presencia. Como veis, ahí hay otra. Eh, esto es una pop-up que hicimos en Bilbao. Eh, nos asociamos, hicimos... Al final, son, son casualidades o no. Hicimos un proyecto de interiorismo para una tienda en Bilbao, eh, de Ford. Eh, son tiendas bastante conocidas en Bilbao y les hicimos un, un proyecto, les encantó. Y más que el proyecto, lo que les gustó fue nuestra forma de trabajar, lo que les gustó fue nuestro, nuestra forma de hacer las cosas. Oye, por qué no hacéis una pop-up con nosotros aquí en Bilbao? Pues claro, estábamos en un momento sí, encantados, nos, nos creíamos que nos están llamando de Bilbao para hacer una pop-up, pero, pero esto es la, la leche, ¿no? Y hicimos una pop-up, y todo al final con, con gran éxito, y todo al final repercute con gran éxito, es decir, no es que vendamos grandes, grandes presupuestos, pero solamente con, con, con, con ver que la gente va, con que le gusta tu producto, con, con que aceptan pues ahí ya eh, la verdad es que la verdad es que es un gran éxito ¿no? la siguiente creatividad eh, ya empieza a evolucionar eh, intentamos al principio eh, la fórmula más fácil cuando no, no, no conseguíamos trabajar bien esas creatividades pues son collage está claro eh, donde intentábamos y también porque creíamos que, que teníamos muchas cosas que contar y entonces bueno a base de pop up y como veis sobre todo muy visual todo ya veréis luego la evolución si veis arriba donde pone Pobabestor eso es Dimo eh, y lo hacíamos nosotros Madrid in Love, hemos, hemos estado hasta hace poco haciéndonos nosotros las propias tarjetas con, con tampón eh, y bueno eh, porque nos gustaba ¿no? esa, esa parte más, más trabajada por uno mismo ¿no? el, el, el handmade un poco, ¿no? el hecho en casa y, y, y donde transmites ¿no? no necesitas grandes grandes eh, Presupuestos, grandes materiales, grandes vídeos, etc. Sí, ojalá, pero bueno, con, con, con, con dedicación y con cariño se va haciendo, ¿no? Eh, Veis cómo va evolucionando. Eh, sí que es cierto que para cada pop-up hacemos una inauguración y ahí sí que intentamos asociarnos con alguna marca eh, de alcohol. Eh, pero básicamente porque nos pone al coctelero, nos ayuda, nos, nos, nos da el producto gratis, etc, etc, etc, etc. Para ese día, esa inauguración, donde sí que hacemos una preinauguración, eh, donde llamamos a prensa, donde llamamos a blogs, donde llamamos a medios e intentamos presentarles antes que nadie. Siempre vienen ciertos clientes, porque al final, pues bueno, eh, eso que os decía antes, ¿no? Eh, es que si voy al día siguiente ya he perdido las piezas, ¿no? Entonces al final pues ya vas teniendo ese encanto con los clientes y te dice ¿Te importa que vaya el día antes? Incluso aparecen en montaje, ¿no? Pues sí, claro, ven, sabes lo que necesites. Eh, una de las acciones que hicimos en una de las pop-ups que fue gafa vintage, eh, porque nos parecía interesante. para aquel entonces el concepto vintage eh, era lo que estábamos un poco trabajando porque creíamos que era la diferencia, creíamos que era lo que no había... Eh, ahora ya esto está bastante trabajado y hay un montón de pop-ups en este sentido y hemos ido evolucionando eh, según ha ido pasando, pasando el tiempo. Esto es la última creatividad. Es la pop-up que hemos hecho en, en diciembre, del 13 de diciembre al 5 de enero. Como veis, ya es bien de tiempo. Si veis el logo de Madrid love abajo, ya ha cambiado de lo que estábamos viendo y todo, pues la verdad es que tiene muchísima más, más, más, más, más calidad. Eh... Tiempo y, y estamos intentando mostrar y traspasar toda esa filosofía de vida que, que, que, que llevamos de hacer las cosas con gusto, con cuidado, despacio y un poco al final Naroa, eh, la directora de, de Madrid in Love que también es mi mujer y la madre de mis hijos, eh, diréis que fácil, ¿no? Eh, claro, pues así estás tú donde estás, ¿no? Eh, la verdad es que... La verdad es que no es fácil, porque además de ser mi jefa, no, mi socia, mi mujer, es, es la madre de mis hijos, o sea, es como que está todo ahí metido, ¿no? Pero también es muy interesante, es, es, es un no parar, es un, es un no vivir. Yo he estado, eh, yo he estado mucho tiempo eh, trabajando en agencias a la vez que trabajaba en todos estos proyectos, entonces al final las horas las hemos sacado de quitarnos horas nuestras, de, de, de noches, de más con niños pequeños, y etc. etc ¿no? Entonces, narra un poco lo que dice es... Eh, hacer las cosas con rollo, ¿no? que, que tengan rollo, que, que, que, que, que te den algo más, ¿vale? Eh, os he puesto este slide porque Madrid in Love, pues, pues este fue el primer logo y ya veis cómo en la siguiente evolución eh, ha cambiado. En la foto de la izquierda... Eh, es, el, es, es, es ese, ese, esa fábrica de antiguos carruajes de hermanos Lamarca que tenía un patio fantástico eh, todo como el desconchón, eh, cristales rotos eh, todo muy destrozado y al final lo que nosotros hacemos es ponerlo mono, eh, con gusto, bonito, etc, etc. La siguiente, veis cómo el logo cambia y cómo empezamos un poco a evolucionar ¿No? y cómo intentamos eh, pasar de ese mundo vintage o, o industrial o retro a, a un mundo más, más actual, más, más interesante. En la siguiente lo veis. Cómo va evolucionando, cómo va evolucionando. Si veis en la anterior... Eh, en la foto de la izquierda, cómo estaba ese patio, ese, ese patio es el mismo patio que estáis viendo eh, en esta foto aquí a la derecha con un tipi, con un montón de lámparas, bueno pues va, va cambiando y lo vamos interviniendo y el mismo lugar eh, dos años después es diferente ¿no? al final. Eh, un poco para que veáis ¿no? la afluencia, esto fue en Jorge Juan en un antiguo garaje. Eh, fue una de las pop más complicadas porque había demasiado espacio y porque entonces al final te buscas ideas. ¿Cómo iluminamos? Pues bueno, compramos cinco, 200 bidones de, de, de, de gasolina, de plástico, les metemos luz y como veis arriba todo eso son, son bidones de plástico bueno, eh, la iluminación pues, pues costó relativamente poco no podíamos permitirnos grandes iluminaciones pero con ideas al final suplantas esa, esa, esa, esas carencias que puedes tener ¿no? eh, os he mostrado, os muestro esta, esta imagen de la derecha porque bueno, pues, pues ya el el, el, el visual eh, lo que es el montaje, lo que es la puesta en escena. Una cosa importante para Madrid In Love es, nosotros cuando montamos una pop-up, eh, la montamos como si fuera a ser una tienda que va a durar 50 años, aunque sea efímero, aunque sea temporal, aunque aparezca y desaparezca, y esté solamente 10 días, le dedicamos mucho más tiempo al montaje que a... a, a que, que, que como si, no, bueno, pues como no va a ser nada y va a estar cinco días, ponemos aquí nuestras cuatro cositas y nos vamos no, o sea, un poco nuestro, nuestro shock o nuestra apuesta en escena es súper importante como veis, ¿no? En esta foto de la izquierda. Y en, esta, en, la, en lo que está justo el cartel que está, como veis, la creatividad evoluciona, evoluciona, evoluciona, cada vez mejora. ¿Por qué metemos la, la furgoneta Citroën? Porque metimos esa furgoneta Citroën dentro de la pop-up, porque eh, era eh, el, el espacio donde poder comer, donde poder tomar algo. Eh, al final fue nuestra pequeña cafetería. Eh, una idea que surge, que vemos, que encontramos, eh, como os digo, hace un par de semanas en Londres está lleno de estas furgonetas, en la calle eh, dando comida, desde tacos hasta pizzas, hasta cuscús, hasta lo que sea. Y vas por la City, en fields al lado, y de repente te encuentras eh, cuatro furgonetas en medio de la calle, eh, pop-up, culinaria, hostelería, tal, que están dando esto. ¿Qué nos pasa en Madrid? bueno pues que no nos dan estos no nos dan estos permisos Lo hemos intentado y no te dan estos permisos, entonces al final te, te, te, te peleas un poco con la administración sí que es cierto que se está abriendo el mundo y sí que es cierto que en Madrid bueno pues la, la necesidad de presupuestaria está ayudando a todo esto pero bueno, entonces como veis la creatividad aquí ya introducimos ciertas marcas con nosotros eh... Abrimos un poquito más de tiempo y, pues bueno, se nota en todo, ¿no? Vamos trabajando la creatividad de manera mejor, el concepto, el mensaje, etc., ¿no? Y vamos dando servicios. Eh, ¿Qué nos dimos cuenta al final en esta pop-up? Y os cuento un poco las interioridades. Bueno, pues que distraíamos eh, con el tema de, de cafetería, distraíamos bastante. Eh, la gente iba y se tomaba un café y al final eso se convertía casi en un centro social. Y entonces, pues bueno, hay que tener cuidado también, la, la, la delgada línea de qué es lo que es servicio y qué es lo que es valor añadido y qué es lo que al final está yendo en contra de lo que es tu, tu objetivo final, ¿no? tu, tu, tu concepto. Eh, intentamos siempre pues, traer pues, una bandita de música, eh, intentamos hacer una pequeña presentación. Veis lo que os he contado, esta de, de Jorge Juan, eh, era en invierno y hacía mucho frío, pues bueno, pues, al final le tienes que meter unas setas de calor, eh, o sea, te vas encontrando con diferentes cosas que pues, con la improvisación las vas solucionando. Esto es el, el, el, el, el, el garaje de Jorge Juan y esto que, que os muestro es la parte anterior. Y nos queda, nos queda poquito tiempo, 10 minutitos. Os enseño así rápidamente. Esto era el garaje, a la derecha tenemos lo que es Jorge Juan, eh, diferentes montajes, diferentes montajes... Esta es la última pop-up, metimos eh, o trabajamos con todas estas marcas, eh, marcas más conocidas como Petra Mora, o menos conocidas, eh, marcas interesantes como puede ser Nimeco, como puede ser Circo, etc., que nos ayudan, que nos ayudan al final a, a seguir creciendo y a seguir trabajando. Esto es un poco la creatividad eh, y el montaje que tenemos en la tienda del rastro, en Caravan, que al final veis que todo sigue el, el mismo estilo y, y todo sobre todo muy cuidado, muy cuidado. Esto es uno de los carteles que hicimos, una de las creatividades, de los visuales que hicimos para Thanksgiving Day, para una de las cenas clandestinas, fue la número 4, y aquí veis lo que os contaba. Esto eh, fue en, en, en, en una especie de, de... Bueno, es un herbolario, es un jardín botánico y tiene... Y entonces nos colaboramos con ellos y ya veis el, el, el ambiente que se generó, llevamos nuestro mobiliario, producimos la comida, eh, nos asociamos con eh, chef o con, con catering, etc, etc, etc. Y aquí veis, ¿qué, cons ¿qué conseguimos? Esta foto es interesante en el sentido de demuestra muy bien o, o muestra muy bien el ambiente que se genera eh, al final no es solamente hacer un, un producto comercializarlo venderlo y adiós eh, generamos eh, sensaciones generamos emociones eh, al final son experiencias la palabra experiencias como que está muy manida y todo el mundo experiencial experiencial. pero sí, al final son, son experiencias y al final son momentos de, de tu vida que te vas a casa con algo más y he estado en un sitio x y he vivido esto y he almorzado de esta manera y etc y etc os voy a mostrar dos eh, eh, no es competencia porque no creemos que sea competencia vamos eh, diferentes, eh, diferentes plataformas que están funcionando en madrid muy bien eh, esto es de apartment y es de house eh, es de una agencia de comunicación que se llama better empezaron con un, con un concepto que era apartment un poco pop-up pero lo que hacían era en diferentes eh, salas metían diferentes marcas eh, con un concepto general que es de apartment eh, nada más ni nada menos, eh, muy interesante, ¿vale? Y luego han pasado al año siguiente a The House, ya no era un apartamento, sino que era una casa completa. Eh, la otra acción importante o que nos gusta es el mercado de ferrocarril, el mercado de motores donde ya se ha convertido en los sábados y domingos todo el mundo va al mercado de motores eh, a tomar el aperitivo o que sea ¿no? al final lo que conviertes es eh, y generas, eh, empiezas a generar tendencia y empiezas a generar eh, momentos eh, hace, cuando abrimos la primera pop-up en 2008 no había ninguna pop-up en Madrid eh, ahora mismo hay un montón de pop-ups eh, es, es, es, es gustoso ver esto eh, no hay que tener miedo a, a, a la competencia o, o todo todo esto lo que hace es que eh, democratiza el concepto, eh, lo comunica, eh, suma, todo esto suma al final, ¿vale? Y hasta aquí es porque tenía otra parte, un poco de lo que era Madrid in Love, os enseño rápidamente. Este es eh, cuando empezamos con el showroom de moda, Madrid in Love, luego diferente, cómo continuamos y cómo ya le damos un, un rollo más industrial, más vintage, cómo hemos llegado a nuestro Madrid in Love actual el logo de Caravan, lo que es Drey Martina, cómo trabajamos las creatividades de Drey Martina, etc, etc. Y para cerrar un poco, lo que os he contado al principio. Madrid in Love es, es lifestyle, al final. No solamente es una pop-up, sino que se ha convertido en lifestyle. Es un modelo de hacer las cosas con gusto. Y eh, para cerrar un poquito la presentación, las dos personas, los dos grandes valores de, de, de, de Madrid in Love, que es Juan Luis Medina, que está a la izquierda, y Naroda Kiros, a la derecha. Que como veis, esto ha sido hace dos años son ellos quienes están decorando la mesa, quienes están poniendo los cubiertos, quienes han limpiado esa mesa, quienes todo, es decir, al final como uno mismo nadie, y al final el valor añadido a todo esto es eh, darle ese toque, ese toque personal, ¿no? ese toque con, con gusto. Y bueno, quedan cuatro o cinco minutitos. Yo sí que la idea era la idea era, ya que estáis aquí, aprovechad estos cinco minutitos. Si alguien tiene. Si alguien tiene Alguna pregunta, si alguien tiene una idea, si alguien quiere comentarme algo, eh, bueno, os pues puedo, puedo intentar ayudar en, en cuatro o cinco minutos, no es mucho aún así. Eh, para cerrar también, agradecer a Laura el trato eh, que me ha dado, agradecer a todos vosotros que estéis aquí, la verdad. Eh, abrir Públicates nos parece algo súper especial. Eh, espero haber sido un pelín inspirador y cualquier cosita que necesitéis a Laura, Laura tiene mi mail y de verdad eh, encantado de responderos, de contestaros, de ayudaros. Os prometo rápida respuesta, eh, al menos, y luego ya con contenido, a lo mejor ya tardo un poquito más, pero intentaré ayudaros en lo que podáis. Si tenéis alguna duda o cualquier cosita, es un placer. Muchísimas gracias.